Ahora lo leo también, o sea, un momento Porque va a ser complicado eh, poder encontrar Aunque ahí parece que hay un arma morada, o sea Si eso es un revólver, si eso es un revólver Estamos blessed si, O sea, si es un revólver, estamos blessed Me cago en la verga, o sea, tiene que ser un revólver, tío No, es un es una puta out Y un bazooka, o sea, hola No lo encontraré, ¿eh? Difícil, ¿eh? De cojones ¡Oh, un revólver! ¡Un revólver! ¡Un revólver! ¡Oh, qué! ¡Un revólver! Madre mía. A ver, disposición, disposición. Oh, set. Ey, bro. Ey, bro. Pistol. pistol, pistol. Vamos, ahora sí que sí, ahora sí que podemos atacar. ¡Wow! <ríe> Voy a toda. Voy a toda, hermano, pero a toda. Voy a toda, ahora sí, ahora sí que sí. Yo, yo, yo. Ahí hay otro. No, no, no, no, no. Madre ah, mía, ah. ¡pistol! ¡Uh, el primero, bro! ¿Qué hace? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Tío, hola, estás aquí, chaval. Eh, hey, hey, eh, bros. I only, I only play with you, bro. Oh shit, bro. Vale. Vale, era na, nana. Es que es difícil, eh. O sea, es puto difícil. Cuidado, que es puto difícil. Dar mucho. Hostia, qué cagada, bro. Qué cagada, brutal. O sea, qué cagada, brutal? Madre mía, o sea, es que claro, es tan precario. Es tan precario eh. O sea, es muy, muy limitado, tío Está aquí arriba, eh Vamos a ver si lo podemos tirar Hostia, ¿eh? Está abajo Hostia, hostia What? Que paranoia, loco Menos... O sea... Eh. A ver, el pobre chaval intenta Yo lo entiendo Pero... Es que yo soy malísimo, ellos eh. Ah, que esto no es mío Súper extraño ¡Buah! ¡Woo! ¡Bro! ¡Por fin moriste, loco! <risa> GG, lo tenemos, ¿eh? I fucking got it I fucking got it, bro Hija de puta I fucking got it, bro Vamos a ver, en verdad Ellos me trae ¿no? A tomar por saco ellos No hace falta mucho, en verdad Espera un momento Ahora me tengo un francazo, ¿os imagináis? ¿Qué está ahí, loco? ¿Qué está ahí, ahí abajo, loco? Exagerado, eh Exagerado Este tío está loco Este tío está loco, bro Este tío está loquito Es Reven Es Reven O sea, es Reven Cuidado Es Reven Es Revencito Es Revencito Tenemos balas infinitas Madre mía, Revolver la, la peor El peor pick Es Revolver, eh O sea, sin duda alguna Sin duda alguna eh, Vale, nada O sea, tomar por culo Le reemplazo Y, y se acabó eh, Creo yo, ¿no? O sea, en plan Este tío no va a salir Ni ¿Qué ni... ¿Qué cojones, tío? Pistol, ¡Pistol! ¡Pistol! ¡Pistol! Lo, lo sube ese sí nos tocase más de uno, tío O sea, ma, más de un puto revólver Es que así es imposible, loco, eh O sea, le voy a gastar a todos los materiales El hippie se va a quedar ahí como una tortuga, eh Lo, lo tiene frío, lo, te, lo tengo frío A ver, a ver Es que no sé qué hace, tío O sea, mirad Bueno, mirad lo que hace, o sea, hola O sea, está ahí, vale <risa> Madre mía, chaval va, Vaya telita Nada, voy a bajar, voy a bajar, y ya está O sea, me, me voy a confiar lo, lo está, re está respawnando, tío, me parto. Lo está respawnando, loco. De loco. A ver, a ver si puedo reemplazarle ahora esa puta pared. Ah, no llega, tío. No llega. Dale. cuidado, eh. Cuidado. Chavales, cuidado. Que están falla. Cuidado, que están fallas ese hit, eh. Hostia, hostia tú. ¡Hostia tú! ¡Hostia tú! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Está loquito! Está loquito Está loquito, chavales Está puto loquito Y me mata Le dejamos un chace A ver qué hace Le dejamos un chace A ver qué hace Un pequeño chace Un pequeñito, pequeñito, pequeñito, pequeñito Pequeñito, pequeñito, pequeñito Pequeñito, pequeñito. <risa> A ver qué hace O sea, a ver qué coño hace Es muy raro, eh Es muy, muy, muy raro Digamos que es rarísimo <risa> Madre mía, vale Ay got it, I got it. Un pequeño chafe, un pequeño chafe <risa> Pobrecito Él también, <risa> Él también quería jugar Él también quería <risa> jugar ¿Estás loco? No, ¿Chaval? ¿Estás loco? No, ¿Hola? No, no. Vale, vale, vale Hola, chaval Hola Hola ¿Qué? Sí, no, no, no sé si es un bot Ve mi, mi partida Madre mía Gatomon, Gabumon Billumon, Tentomon tenía, mía. tío. Demasiado tenía, Roberto Dragonito, un dragón, eso sí Es raro Espera un momento, en verdad A ver, quiero hacer la pirula A este vive? Vale O sea, hola Vale, el reto lo estamos haciendo sí, eh Nos piramos, nos piramos, loco De loco, de loco, eh, de loco De loco, nos piramos ya Y tiene una vulva en la trepa, madre mía Está lavando ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, loco? Espera un momento porque aquí se me ha escapado otro, eh escucha no te olvido, mística o sea, no te olvido. Ah, hasta aquí. ¡Lol! ¡Oh! ¡Me la robó el bot! ¡Qué! ¡Me la robé el bot! ¡Qué hijo de pe! ¡Oh! ¡Qué puto Ay. marrano, loco! Side una de una Mighty de mierda. Eso, ese me molaba, ¿eh? ¡Hostia, que aquí viene peña, tío! ¡Hostia, puta, tío! Vale, o sea, hola. Hola, chaval. Madre mía, está saliendo todo muy a pedir de boca. No sé, eh. <risa> Le falta el <al> tiempo, hermano. <risa> la falta el tiempo, me encanta, tío. Me encanta. <risa> ¿Qué está aquí adelante, de loco? De loco, picha. O sea, pero de loquísimo. ¡Uh, oh, wow, oh, wow, oh, wow! Oh, oh. ¿Te quieres A ver. Dos pan. Dos pan, dos pan, dos pan. Vámonos. Vámonos. Sale, sale, ¿eh? Sale, gente. Esta partida sale, ¿eh? Ah, está ahí, tío. Lo he visto. Venga, tío. Vete para tu puta casa ya. Se estaba poniendo pesado, ¿eh? <risa> Brutal. <risa> A, at the same time, Sergio casi casi, es que tío, me, me estaba pegando este pesado. Así muy pesado. Me, me, me estaba muy muy muy pesado este pibe. ¿Lo he pillado? lo he pillado, no? O sea, hola. Ah, estaba aquí abajo el cabrón. Qué cabrón, tío. Me parto. Uh, uh, uh, uh, uh. ¿Qué pasó, Alan? Casi, casi lo tenemos. Casi, casi. ¿Sabes qué? Sí, sí lo sé, campeón. Lo, lo, lo han dicho. Vale, ya lo tengo, ya, ya lo tengo. Dicho. Ya lo tengo lo que tengo que hacer. O sea, ya, ya lo tengo, ya lo tengo. O sea, le voy a poner aquí. ¡Hostia, tío! Vale, me quedan tres. O sea, guapísimo. O sea, me qued... Lo he matado sin querer, eh. Cuidado. Pero y yo iba full, loco. Es que putado, o sea, si ya está radiactivo ya. <risa> Vamos a si podemos. Que nos quedase de allí, ¿no? En verdad. A ver, le, le voy a rachar con esto. Que, que viene el tryhard, ¿eh? Cuidado ¿Será este el tryhard de la partida? Que viene, que viene, que viene Nada, tenemos Tenemos que pasarte aquí ahora En verdad, pero va Voy a intentar O sea, baja Ahora sí ah, A ver, a ver, a ver Ya nos quedan pocos, AJ Yo creo que sí, que la podemos ganar ahí, sí, ¿eh? Lo único es... A ver, o sea... A ver lo que hace A ver lo que hace este vive ¿Y hay eso? ¿Loco? Ah, eso es lo de... Vale, eso lo he puesto ahí para poner, ¿eh? o sea... Easy Eso es lo de Venus, ¿no? ¿Y hay eso? ¡Lol, lol, lol, lol! No, no, no, no Putada, ¿eh? Putada Cuidado, putadón O sea, putadón Ese tío está muy troll, ¿eh? Ese tío está muy, muy, muy troll o sea, bueno, bienito aquí el tryhard Cuidado O sea, be careful O sea, about this shit Este es, supongo el más, el más toncillo es este, ¿no? ¿Qué cojones hace, tío? Ah, vale Ya lo tengo, vale, vale, vale, vale mm -hmm. ¿Qué hace tío? Uh. <risa> ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Uaaaaaah! Pobrecito. <risa> pobrecito. <risa> <risa> Vamos Completamente Explosé Estaba concentrado Lo prometo que estaba súper concentrado Gracias siempre por el apoyito En verdad esto me divierte Pero al mismo tiempo es complicado ¿eh? Si sí, el reto es chungo Vamos a full En verdad sabéis que lo he pensado, eh, como me quedan. Son seis días. Pues a lo largo de estos seis días, pues eh, Veréis en YouTube esto, esta serie de reto con vosotros, ¿no? Que realmente me mola. Eh, no sé, es, es normal, ¿sabes? Que me mole. Vamos, GG a todas.